Bueno, señoras y señores, nuevamente aquí desde la panadería y Pastelería de la Inglesa con Huele, Don Huele y Don Quique. Los dos grandes personajes profesionales que nos han acompañado durante estos tres días consecutivos de premios, sorpresa, regalos. Mejor dicho, estamos pasándola muy chévere y obviamente llegó la parte más interesante de todo. La entrega formal y el sorteo de todos los detalles que tenemos para todos ustedes los televidentes. Hemos venido aquí a videocumentar este momento tan agradable y tan importante porque necesitamos que ustedes eh, confíen enteramente en esta panadería. Como Haciendo entrega de estos detalles, estamos eh, cubriendo este momento tan espectacular acompañado de mis dos grandes amigos y pues, hombre, resultado de la operación, dicen por ahí, mi querido amigo, ¿cómo le acabó de ir? ¿Qué percepción se lleva de este evento? ¿Qué percepción se llevan del municipio de Granada Meta? Bueno, ante todo, muchísimas gracias eh, Juan Manuel. Eh, la impresión que nos llevamos, como siempre, de este magnífico departamento de El Meta, en especial aquí en Granada, que hay una gran acogida de, de clientes, de público, Estábamos celebrando el mes de la reina del hogar y por supuesto para todas las mamitas, pues desde luego los clientes captaron la idea que nosotros eh, traíamos, aprovecharon las promociones especiales de postres, de pan, una cantidad de delicias que únicamente entregamos aquí en panadería y pastelería la inglesa gourmet. O sea, en especial todo el mundo captó esta invitación especial. Bueno, importantísimo que fue un éxito total de haber cumplido, ¿no? Don Quique. Sí, el compromiso se adquiere con el Neider vía telefónica, pero Mauricio Molina es el que nos tiene acá. Y pues ya hay gente muy conocida, muy chévere, los empleados, la gente que toma esta responsabilidad de querer sacar una firma adelante, eh, querer que la razón social no solamente suene porque está ahí, sino que con respeto, con altura, con profesionalismo, con ética. Hombre, se hagan las cosas chéveres. De Granada, voy muy contento con ustedes, con la gente que en la calle nos vio. Poquito estuve únicamente el hotel acá, de acá al hotel, pero el cariño es algo de especial. A toda la familia de Nader. muchísimas gracias. A los empleados, a los panaderos, pasteleros, a don Mauricio por confiar en nosotros, que desde la capital de la República, repito, yo ni conocía el local, se hizo vía telefónica y la palabra de Neider hizo mover todo esto. Se necesita un gestor. Y lo logró. La verdad felicitarlo porque de las seis inglesas que llevamos, yo creo que el récord está aquí en, en acabar así de temprano y tener gente que de una manera muy especial eh, departen con nosotros esto tan bonito que ha sido la inauguración, la apertura, el primer festival del postre, tercer aniversario y pues la fiesta de las mamis. Y a los televidentes, esa aceptación a ustedes, señores del Canal 8. Muchísimas gracias a ti Juan Manuel. A tu hijo, a, a mi compadre Sergio, donde quiera que esté, donde lo escuche, a su señora esposa, muchísimas gracias, verdad. A toda la gente de Granada, a los amigos, a los poquitos que conocimos así, mil y mil gracias y que el Todopoderoso los colme de mil bendiciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, hay otra faceta del municipio de Granada, Mita. cuando tiende a, a llover, le cuento que llueve bien duro. Entonces vamos al inicio, como ustedes me indiquen, al desarrollo ya del sorteo como tal, de estos importantes premios, usted me dirá... ¿Cómo se va a hacer? Creo que lo más conveniente es acercar ya el buzón. No, para, ¿O cómo va a ser? La boletería tiene que sacarse del buzón. ¿Por qué? Porque la persona que cayó de primera ya no sale nunca. Entonces hay que ya esa boletería, destapar la bolsita. Buzón. Sí, y traemos una bolsa de esa bolsa negra. Zampamos, decimos, en la costa. Aquí decimos bien, depositamos todos los, los tiquetes marcados. Y que la gente manipule. Ni gente en la panadería... Ni nosotros podemos animar la boletería. Es únicamente gente asistentes. que sean extraños o asistentes de la pastelería. Ok, entonces quedando claro eso, vamos a pedirle el favor a el personal de que traigan una bolsita. No, que lo abran. Pero aquí delante de la cámara, ¿no? La idea es esa. Sí, claro. Juan Manuel acaba de desanimarme usted. ¿Luego qué pasó? Porque es que siempre como me dejan al show de último, entonces a mí es el que me va a llover. Eh... Hijo, es que yo vivo ya acá y yo ya conozco cómo es el clima. Ahorita vamos a terminar como en una película de noticiero. Acá los premios! Entonces, se nos va a llover rápido. Una grande, hija, una grande, porque yo creo que hay bastante, hay mucha, mucha, mucha información acá consignada. Lo que decían mis dos colegas acá es con mucho cariño, con mucho amor, Esperamos que todos son ganadores, obviamente, todos son ganadores. Estamos muy agradecidos de que hayan confiado esos tres días en la panadería. Esperamos que, hombre, lo reciban con todo cariño. Es un detallito, es un detallito, ¿no? Un detallito que da la panadería con mucho cariño y obviamente en agradecimiento a ese respaldo que han dado. ¿Por qué? Porque finalmente un establecimiento de esto se da es gracias a los clientes. Uno sin clientes, pues no es nadie, eso es así de fácil. Entonces, esto es un homenaje, por decirlo así, no solo a las mamitas, sino a todos ustedes los clientes que hacen parte de la gran familia, la inglesa. Eh, ahí están, vea la cámara, por favor, miren cómo eh, van a destapar para que quede muy videocumentado el tema de el sacar estos, estos cupones y obviamente que haya transparencia, no mucha transparencia en el tema. Entonces, yo creo que usted... Maestro y maestro, le cedo su micrófono y yo lo voy como acercando ahí para que, obviamente... Señoras y señores, la bolsa totalmente vacía. Le van a dar eh, la vuelta Dale la vueltica, dale la vueltica Caballero, ya tú sabes Aquí eh, colaboramos con Quique Castro sosteniendo La bolsa donde van a depositar Todos, todos, todos, todos los eh, Tiquetes, las boletas Vea, qué cantidad de boletas, por Dios Cómo copió la gente y el como revuelve, ¿no? Vea, sino no, eh, sobre todo El motor, motor de Juan Manuel Devolviendo Dando la vueltica, revolviendo también. Vea, boletería en cantidad. Kike. Lo que decía Kike, lo que decía Kike es muy cierto. ¿Qué tal?